¡Hola gente de YouTube! ¿Qué gusta de este nuevo video? Estamos aquí en eh, un video especial Porque hoy les traigo Una innovación que voy a tener para el canal Porque hay momentos donde yo quiero grabar Pero me veo así como que Destruido, como lo estoy ahora Debo arreglarme el cabello eh, O sea, esta idea eh, Le voy a contar algo rapidito antes de empezar Antes de contarles eh, O sea, va a ser otro video corto Y bueno, ya arreglé la iluminación Ya no me veo negro <risa> En el sentido de que está oscuro, ¿no? <risa> lo siento, perdón, perdón pero no, no se ofendan, por favor Pasa que descargué el programa Ya el título los spoileó prácticamente Pero descargué el programa de este Que salía 3D, el personaje Y ya tenía el personaje incluso Creo que se lo puedo poner aquí en pantalla Ese personaje lo iba a usar yo Para, para, para hacer esto de, de Más interesante Pero cuando abrió el programa La PC dijo, epa No, no, no, amigo, no, no Entonces, ¿qué pasa? Me puse a investigar, siempre busco soluciones y encontré esto, miren Preparados, 3, 2, 1, fa, fa, fa. Ahora mira. <ríe> Increíble. Entonces no solo eso, sino que también puedo hacer esto. ¡Woo! Cuando hablo. Eh, vale. Uh, cool. Y un montón de cosas. Ahí de lo más tranquilo. Mira, ahí sale la cámara. La cámara aparece aquí arriba. Y el VTuber va abajo. Y voy cuando... a hacer una escena parecida para todo. Para cuando quiero usar el VTuber solamente. O sea, el VTuber 2D. Va a aparecer allá abajo y ya. Y cuando quiero usar la cámara, la uso Y así, voy a usar las dos cosas, a mí me da igual, la verdad Van a decir, ay, no, pero uso una sola cosa, JM No, no, no, yo quiero usar las dos Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Uff, quedamos finos Entonces, ya yo entro, como sea, a, no sé, a Aquí, este es el programita, está es la página del programita Y entro aquí a YouTube y ya empezó a reaccionar a cosas Y empezó a hablar aquí con ustedes, súper genial Y bueno, eso prácticamente era todo lo que <ríe> eh, eh, vamos a hacer en el video de hoy eh, Voy a empezar a, a hacer más cositas con esto Hacer reacciones y cosas Y le va muchísima utilidad, la verdad Luego voy a traer el 3D cuando ya tengamos una mejor PC Vemos aquí, al lado del otro J. <ríe> Ay, qué bonito todo, weón Qué bonito <ríe> El futuro soy hoy oíste viejo. <risas> es súper tonto. Pero ya iré jugando con esto. Iré haciendo más cosas divertidas. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Lo siento porque estoy subiendo videos súper tontos. Creo que lo voy a subir hoy mismo. Si es muy corto lo subo hoy mismo. Me da igual. Y bueno. Eh, Nos vemos mañana en un nuevo video. Shaito. con queso, con queso, con queso, con queso, con queso. Con Yo lo que quiero es eso, quiero un beso De pan con queso, pan con queso.